En hiperlimpieza contamos con varios tipos de gorros de cocinero desechables, fabricados en TST y en papel, y gorros no desechables fabricados en algodón. Explicamos la diferencia entre TST y el papel. El TST, o tejido sin tejer, se diferencia del papel en su composición. Se trata de un material de polipropileno, cuyas fibras se unen mediante procesos térmicos, químicos o mecánicos, pero sin estar cosidas. Esto los hace más resistentes a los líquidos. Los gorros de papel, por el contrario, son más gruesos, pero tienen una composición más rígida. Contamos con gorros de TST de forma redonda, cuadrada y gorros de barco. Por otra parte, nuestros gorros de papel son de forma redonda, cuadrada y de diferentes colores, así como gorros de barco. Por último, disponemos de gorros de cocinero fabricados en algodón, de diferentes diseños y colores.